Polisomnografía Hola mis hermosos gorditos, oigan, esta semana fui al doctor, recuerdan que el video anterior se trató sobre cómo sacar una cita con el endocrinólogo, bueno, vayan a verlo si no lo han visto Y después de muchos intentos para intentar agendar la cita <tose> final lo pudimos hacer y de hecho después me marcaron para cambiarme la cita de hora porque el doctor no podía ir en la tarde así que fue en la noche y hoy les voy a enseñar mis resultados de los análisis que me fui a hacer así que empecemos ¡Bam! química sanguínea de 28 elementos glucosa 89 urea 30 creatinina 0.8 ácido úrico 7 ese día que fui al doctor me enteré que soy alérgico al alcohol y que por eso tuve demasiado ácido úrico, yo no sabía eso. Dice que mi hígado está inflamado así que me dieron la dieta del conejo durante dos días. ¿Y qué es lo que tuve que comer? Solo verduras pude comer ese día. ¿De colesterol? Tengo 212. <ríe> Ya va mejorando, aunque ustedes no lo crean, antes estaba mucho más alto, pero ya va bajando a I mí mean, Sé que tiene que ser menos de 200, pero antes estaba en 300 creo, así que ya va bajando. Mis triglicéridos están a 244, yo sé, están altos. De hecho, eso es el unico, ese es el único problema que tengo ahorita, mis triglicéridos y mi colesterol. Pero que bueno, ya está bajando y bla bla bla, todo lo demás, tonterías. En general, muy bien, a excepción de mi colesterol... Como les dije, me dieron la dieta del conejo. Estuve comiendo verduras esta semana. No es cierto, en realidad solamente fueron dos días, pero... Verduras, yo no como verduras, yo como carne, carne. No es cierto. Y después de ir al doctor, me creyó la mentirita de que me fui a Mérida un año y de hecho me preguntó qué tanto hice. Y yo afortunadamente le pude inventar cosas. Y me recetó esto. Ok, vamos a empezar. Los medicamentos que tomo, Davex XR de 500 miligramos, alopurinol de 300 miligramos, eso es para bajar mi ácido úrico, pravastatina de 10 gramos, tomar los miércoles por la noche, eso es para mi colesterol y mis triglicéridos, y dieta por 48 horas de conejo, I know, I know. ajá, tengo cita dentro de 3 meses y resulta que... Me tengo que ir a hacer una polisomnografía Esto es porque ronco mucho en la noche, entonces Tenemos que ir a ver por qué estoy roncando y tengo que ir a las clínicas del sueño Con un neumólogo De hecho me dijo que si atiendo a este problema, que, que no urgía Pero que si lo atiendo, de hecho aquí está Para que vean que no miento ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Está desenfocado? Aquí lo pueden ver, sí, más o menos, ahí va está desenfocado, no importa, dijo que si atiendo esto puedo lograr bajar de peso más rápido, porque by the way nosotros no deberíamos de roncar se supone, por eso muchos se levantan de mal humor, se levantan cansados, no es mi caso, ya lo sé, no es mi caso, pero ajá, me tengo que ir a hacer la polisomnografía, y eso ha sido todo por el video de hoy, Próximo video, voy a enseñarles mi dieta. ¿Qué es lo que debo de comer? ¿Qué es lo que no debo de comer? ¿Qué es lo que sí puedo comer? ¿A cuántas cantidades como? Etcétera, muchas, muchas cosas más. Y después de ese video, al fin, al fin les voy a enseñar a hacer el té negro que tanto les prometí. No sé si se acuerdan. Oigan, ¿ya vieron que tengo un, como un abofondo blanco? ¿Cuál prefieren? Díganme si les gusta eh, el azul turquesa, el rojo o este blanco. <risa> y luego vamos a ir a mi cocina escriban en los comentarios qué fondo les gusta más si el rojo el turquesa o el blanco no olviden suscribirse a este canal seguirme en snapchat como laloficial en twitter y en instagram igual estoy como laloficial everything is Official. so just go and click eso ha sido todo por hoy mis hermosos gorditos hasta la próxima